En cuanto a la transformación digital y la, trans y la transición ecológica, eh, desde mi punto de vista ya estaban en marcha en la economía social antes de que nos sorprendiera la pandemia y antes de que empezara a impulsarlos la comisión. Íbamos poco a poco trabajando en ellas, pero es evidente que el COVID-19 ha acelerado vertiginos vertiginosamente este proceso.